En comisiones obreras pensamos, decimos y hacemos siempre lo mismo. Eso se llama tener coherencia. En comisiones obreras, y para nosotros es fundamental las condiciones de salida de la gente y también es fundamental las condiciones de la gente cuando se queda en la empresa, ¿no? En tiempos tremendamente difíciles, en tiempos tremendamente duros como son las organizaciones de la empresa. Nosotros miramos por tu futuro como ha quedado demostrado con la firma de los Ceres o con la firma del acuerdo de las oficinas SMART. Pero tú también tienes que mirar por tu futuro. Por lo tanto, vota a Comisiones Obreras. Cuida tu futuro.